Bendecido de día del Señor, soy Jaime Londoño de la célula Maminsonso, Valle Colombia. Quiero en este momento resaltar el grande poder que el Señor, el del pañuelo, por el cual nuestro pastor ha orado, nuestro pastor principal ha orado, y quiero en este momento dar mi testimonio para la honra y gloria al Señor. Yo estaba aquí parado en la, en, en la casa cuando fui sintiendo un desánimo, un, un, como una, un mareo. Entonces me senté en la silla. Y cuando me senté en la silla, ya sentí fue una borrachera. Cuando al momentico, como a los cinco minutos, sentí, ya, ya fui a tratar de pararme porque me sentía borracho. Cuando fui a tratar de pararme, eh, completamente no tenía fuerza ni, ni en el pie izquierdo, ni en la mano izquierda. Completamente sin fuerza. Me fui al, al piso y sin nada de fuerza. Entonces mi esposa estaba mirando el detalle. Entonces ella se fue, inmediatamente fue y trajo una, una, una alfombra y me, me subí a esa alfombra y me llevó me llevó jalado a la me llevó jalaba a la y me, me acomodó en una en una en un, en un sofá entonces de allí me senté y y, y, y entonces ya ella fue y puso la oración de nuestro pastor principal y al momento, cuando terminó la oración del pastor principal, llamó a nuestro pastor David, y, y nuestro pastor David oró por mí, y yo inmediatamente, eh, cuando terminó de orar por mí, yo sentí un poquito de fuerza en un pie, entonces en el pie, entonces eh, ya, ya quedamos esperando al momentico, ya comenzó el, el, el culto de miércoles, entonces ellas me llevaron y me acomodaron en la cama, y cuando comenzó el culto entonces me acomodaron en una silla cuando en el, en el transcurso del culto yo fui sintiendo como que ya podía mover un poquito el, el, el, el pie un poquitico, un poquitico cuando terminó el culto ya nuestro pastor mi pastor David me llamó y ya el oro por mí, de nuevo por mí Y entonces cuando él terminó de orar Yo ya sentía fuerzas en los pies Sentía fuerza en los pies Y ya en la mano podía sostener el teléfono Ya tenía fuerzas para sostenerlo Entonces ya eh, él terminó la oración Y al otro día yo amanecí completamente sano Porque no, no, ya no volvía a sentir nada ni nada Ya fortalecido, ya con fuerza en las manos Y en los pies ya fortalecido Entonces yo le quiero dar, resta, destacar esto Porque realmente nuestro pastor principal La oración de nuestro Pastor Principal tiene un poder muy grande y, el, y, y la oración de nuestro Pastor David, podemos ver que realmente tenemos una protección muy grande de tener nuestro Pastor David en, al cuidado de nosotros como ha estado siempre siempre está pendiente de nosotros cuando nosotros necesitamos damos muchas gracias al Señor porque realmente esto es una obra muy grande del Señor porque es un milagro del Señor que lo ha hecho en mi vida me ha, me, me ha dado de nuevo la vida, ahora me siento maravillado porque yo, te, yo tenía una preocupación de que yo a lo otro día cumplía años y al día viernes eh, me tocaba el, el día era el, el día del culto de la el culto de la vigilia el día de la vigilia, entonces yo estaba preocupado que cómo iba a ser para, para, para hacer el, la, el ayuno ese día, porque siempre ayunamos los viernes, entonces, pero ya me sentí fortalecido, me sentí bendecido, y ahora me siento más fortalecido que nunca, y siento que realmente el Señor está con nosotros en todo momento, y nos está guardando, y nos ha puesto una guía muy poderosa, como es nuestro pastor principal, y un, y un, y un pastor muy pendiente de nosotros, como es nuestro pastor David Emoso, para,